Primero, antes de pasar al tópico de la clase, vamos a hacer un repaso en 5 minutos de la clase pasada. ¿ya? ¿Ustedes han visto que en, a, eh, ustedes que son, les gusta YouTube, dice la película en 5 minutos o el cabello en 5 minutos? ¿Ya? Entonces, primero, el, lo que vimos en la clase pasada es que la homeostasis es un estado estacionario que requiere energía. Y la mejor manera de pensarlo, es esta caricatura que pusimos acá, que es una bomba de agua que mantiene estable un nivel y eso requiere un consumo de energía, llamando a ese nivel nosotros ese estado estacionario. Y eh, lo que es evidente de esto es que requiere energía. Eh, por lo tanto, no es, no es exactamente igual el estado estacionario a un equilibrio químico. ¿Ya? eso presentamos argumentos de por qué no era así ¿Ya? y lo otro eh, entendimos que si bien es cierto en el organismo hay muchas variables que son importantes hablamos por ejemplo del latido cardíaco no todas las variables están sujetas a control homeostático, porque el requisito para que una variable fisiológica esté sometida a control homeostático es que existe un sensor de esa variable algo que lo esté midiendo entonces di el ejemplo del latido cardíaco que si bien es cierto la, el disparo de potenciales de acción que eh, eh, que contrae el músculo está sometido a control homeostático a control por hormonas y, y eso lo vamos a ver más adelante eh, el el resultado del proceso que el latido cardíaco no está medido por nada ya no existe un sensor de frecuencia cardíaca ¿Ya? por lo tanto a pesar de ser eh, los latidos del corazón eh, estar controlado eh, homeostáticamente y en, es, y en ese caso las contracciones el, la frecuencia cardíaca lo que es más evidente para nosotros que nosotros lo podemos medir ¿Ya? basta hacer una palpación en el cuello para darse cuenta de los latidos no está sometido a control hemostático es decir, no hay un sensor que esté midiendo eso no hay un centro de control relacionado con eso que lo compare con una variable eh, preestablecida de cuánto tienen que ser los latidos por minuto ¿Ya? y por lo tanto no hay eh, un efecto no hay una, un, una señal de salida para regular eso ¿Ya? Entonces, yo hago harto hincapié en esto: que cuando, porque un típico error eh, en fisiología es pensar que todo está sometido a control homeostático, ¿ya? y eso no es así. Por último, yeah. eh, hablamos un poco de la función eh, homeostática que tienen los medicamentos, que precisamente en una condición de patología, cuando hay una falla interna eh, del control homeostático o hay un agente externo como, de, como típico una enfermedad una infección viral una infección bacteriana eh, se genera un cuadro patológico y en general las funciones de los medicamentos tienen que ver que volver a eh, volver a nuestro organismo a esas variables a un rango fisiológico, a un rango normal ¿ya? y no es que se pierda el control hemostático y hablamos el caso por ejemplo de la presión alta hay gente que eh, está en un cuadro patológico de presión alta pero de todas maneras eh, su set point, su variable de referencia como que está aumentada entonces, no significa que no, esté, no haya homeostasis de la presión, pero el, el, es decir, está siendo sensada la presión alta, se toman acciones por parte del, del centro de control homeostático, pero el valor es muy alto y está en un rango patológico. Entonces, habitualmente lo que hacen lo, los medicamentos es volver esa variable a a valores que son normales ¿ya? sacarlos del cuadro patológico porque está claro que cuando, una vez que nosotros perdemos el control homeostático de cualquier variable podemos entrar rápidamente en una situación muy mala para la salud ¿ya? entonces eso es la, el resumen digamos del, de la clase pasada en tres y en menos de 5 minutos ya, entonces ahora vamos a lo que es la la clase de hoy vamos a ver algo que ustedes eh, si se acuerdan en su curso de biología celular deben tenerlo muy presente pero vamos a darle los hincapiés propios que necesitamos para este curso de fisiología ¿ya? De, vamos a hablar de membranas celulares y transporte primero que nada eh, como a mí me gusta orientarles más el estudio eh, lo que vamos a ver en esta clase o gran parte de lo que vamos a ver está en el capítulo 4 del del libro Guyton 2016, ¿ya? o el capítulo 2 del Bernian Levy, sexta edición del 2009. Entonces, ustedes ya conocen, así a rasgos muy generales, eh, la estructura de una membrana plasmática típica. ¿ya? Eh, eh, las cosas claves que tenemos que saber que tiene una bicapa de fosfolípido que hay un fosfolípido típico representación de una pelotita representando el grupo polar que es un glicerol más dos cadenas de ácido graso que representan la, la parte apolar de la molécula eh, recordemos que polar quiere decir que interactúa con, con el agua apolar que no interactúa con el agua eh, por lo tanto, define estas dos regiones, una región que se le llama hidrofílica, que sería la cabeza de estas moléculas, y una región hidrofóbica. Y como tanto el medio externo como el medio interno de la célula son medios acuosos, o, eh, genera esta orientación. Si usted toma un fosfolípido, vamos a sacar un lapicito, Uno puede comprar así un fresquito de fosfolípido. ¿ya? Eh, y si los ponen en solución acuosa, espontáneamente se, forma la, eh, se forman agrupaciones de fosfolípido. La agrupación más sencilla que, puede, que podemos encontrar es esta, las cabezas eh, polares hacia afuera y todas las secciones apolares o hidrofóbicas apuntando hacia adentro. Pero también espontáneamente se forman las bicapas, que es esta, estas eh, dos cabezas apuntando hacia adentro, o sea, estas dos colas apuntando hacia adentro de esta capa, por lo tanto poniéndose en, conta, en contacto lo hidrofóbico con lo hidrofóbico, y definiendo una zona acá interna que queda como atrapada en esta si uno pone eh, fosfolípido en un medio acuoso, ¿ya? entonces eh, para la célula esta es una configuración que se llama de baja energía, ¿ya? le es fácil formar membranas celulares del tipo bicapa, pero la parte interesante que nos va a interesar a nosotros en el contexto de este curso y en el contexto para la farmacia es una serie de proteínas que están en la membrana, y que tienen que ver con el eh, control del medio interno y con el transporte de sustancias entonces tenemos por un lado eh, proteínas de transporte de los cuales ya nos vamos a referir qué tipo de proteínas de transporte hay eh, tenemos carbohidratos también que serían estas colitas que hay por acá que son eh, eh, sirven para el reconocimiento inmunológico de la célula ya la vamos a ver cuando veamos sistema inmune eh, eh, colesterol como parte importante de la estructura de la, de la bicapa el colesterol es, es necesario para los organismos, ¿ya? no es malo y esto es lo que eh, se le llamó eh, en un tiempo el modelo clásico de mosaico fluido ¿ya? Hoy, día, hoy, día, eh, hoy por hoy hemos aprendido cosas más interesantes de la membrana que por ejemplo eh, en la membrana de, de una célula pueden existir eh, verdaderas balsas bueno de, de hecho se le llaman balsas lipídicas que son agrupaciones de proteínas eh, que pueden viajar y moverse a través de la membrana como un todo ¿ya? Porque la idea clásica que nosotros teníamos de la membrana es que estaba así como todo flotando, ¿ya? Después de unos años se le sumó esta, este conocimiento de que debajo de esta eh, estructura llamada mosaico fluido existía un citoesqueleto de actina principalmente que limitaba la fluidez de la membrana porque hay ciertas proteínas que interactúan con eso y más recientemente, o sea, bueno, ni tan recientemente pero que uno no lo escucha muy habitualmente es que dentro de esta estructura de mosaico fluido existen eh, otras estructuras que pueden viajar con un conjunto de proteínas asociadas eso lo vamos a retomar nuevamente cuando veamos eh, ah, creo que en la próxima clase ya va a empezar a ver el sistema nervioso porque eh, eh, los receptores de membrana eh, los receptores de neurotransmisores eh, muchos tienen esa configuración se mueven en bloque ¿ya? Y, y pueden migrar y hay interacciones muy interesantes ¿ya? entonces eso es más o menos lo que ustedes ya deberían conocer de lo que es una membrana plasmática entonces aquí viene la parte interesante para nosotros de la fisiología sabemos que es una membrana eh, que no es permeable a todo o, o como decimos habitualmente semipermeable entonces, ¿qué es lo que puede pasar fácilmente a través de la membrana? cualquier tipo de molécula que no tenga carga o tenga muy poca carga como los gases, por ejemplo, oxígeno, CO2 nitrógeno puede pasar fácilmente a través de una membrana eh, ¿qué es lo que no pasa o es muy difícil que pase? Eh, las pequeñas, eh, pequeñas moléculas que tienen carga, como el agua, el agua no pasa libremente a través de la membrana. De hecho, eh, eh, de hecho existen um, proteínas, eh, que las vamos a ver cuando veamos sistema renal, que se llaman las acuaporinas, que son canales de proteína para que pase el agua. Eh, esas proteínas son muy interesantes porque eh, la, la primera persona que las describió, las acuaporinas, eh, se rieron de él, pensaba que estaba hablando tonteras. ¿Cómo va a existir un canal para que pase algo tan, tan natural como el agua? Se pensaba hasta antes que él lo propusiera, de que el agua podía pasar a través de la membrana pero él demostró eso y le dieron el, el premio Nobel por eso a la persona que describió la función de las acuaporinas eso lo, lo vamos a ver cuando veamos renal entonces el agua el etanol no, no pasan tampoco las moléculas eh, las moléculas grandes como la glucosa que es muy importante ¿ya? No, no puede pasar a través de la membrana de manera espontánea se necesita un transportador y ya lo hablábamos en una clase pasada del, del tipo de transportador que hay que hay transportadores de glucosa hay una familia de transportadores de glucosa y algunos de ellos sujetos a control por la insulina ¿Ya? entonces eh, cómo se la arregla eh, la célula para ingresar las cosas que nos interesen, que nos interesan, o para sacar los desechos también que no es bueno que se queden adentro de la célula. ¿no? Entonces, en general, así una vista súper gruesa, podemos decir que el tipo de, de proteínas eh, importante para eh, el transporte de sustancias de afuera hacia adentro, o sea, adentro hacia afuera de la célula, hay de dos tipos. Están los que se llaman de tipo canal, o los de tipo transportador. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, aquí muestra eh, un canal que está haciendo pasar una sustancia, y como dice el término aquí, es una molécula que es soluble en agua. ¿Ya? ¿por qué? porque en estos esquemas uno a veces no lo tiene muy presente eh, eh, uno no dibuja el agua ¿ya? si uno dibujara el agua no haría nada pero aquí está lleno de moléculas de agua y lleno de moléculas de agua acá pero hay cosas importantes que no son tan obvias ustedes saben que una, una proteína es un polipéptido, es una cadena de aminoácidos y hay algunos aminoácidos que interactúan eh, con el agua y otros no. ¿Ya? Entonces, si le hago la pregunta, eh, ¿qué, tipo de, ¿qué diferencia hay entre los aminoácidos que están por esta cara de este canal y por la cara interna donde está pasando esta molécula? ¿Qué pensarían ustedes la diferencia que hay entre esos aminoácidos? Esto no representa un aminoácido aquí con su, o sea, esto no, no, es, no es esto, un aminoácido con su cadena polipeptídica y su grupo funcional aquí, ¿ya? que se le llama el R. Esto que se llama segmento transmembrana de una proteína, no es eso. ¿ya? Así que yo creo que un poco por eso el compañero piensa así de que hay un aminoácido mirando para allá o mirando para acá, no, eso no es así esto, en realidad es una estructura que se llama una alfa hélice ¿Ya? entonces cada uno de eh, los aminoácidos están orientados aquí, no me acuerdo cuántos aminoácidos hay por vuelta, deben ser como unos 10 o algo así ¿Ya? Eh, formando esta cadena de aminoácidos, este polipéptido. entonces los aminoácidos que estén mirando para este lado por donde pasa una molécula que se puede disolver en medio acuoso es decir, puede interactuar con las moléculas de agua obviamente los aminoácidos que hay por acá pueden interactuar con agua o sea, el agua puede pasar aquí e interactuar con eso lo mismo para acá, aquí hay otra, otro alfa hélice Naturalmente, los aminoácidos que están expuestos aquí a la parte, digamos, hidrofóbica, que sería la mitad de la membrana, tienen que ser hidrofóbicos también. Si fueran hidrofílicos, saldrían volando de aquí. ¿ya? Toda esta molécula, si fuera hidrofílica, ¡pum! saldría volando, porque no podría estar en, en esta zona interactuando con esto. Entonces, eh, entremos un poco más en detalle de la caricatura que estoy mostrando acá. Si eh, yo les pregunto por eh, hacia dónde tienen que estar los aminoácidos que sean hidrofí, hidrofílicos, es decir, que interactúan con el agua, en un canal tienen que estar mirando para adentro, porque aquí va a haber agua para que pase la molécula. Aquí no viene la molécula con carga y le dice, adiós agua, y se viene para acá, no. Aquí también hay un canal de agua, por llamarlo así, hay un conducto que tiene agua que está interactuando con los eh, aminoácidos que tienen carga aquí. En cambio, los aminoácidos que están por fuera de esta doble hélice eh, tienen que interactuar con la membrana. ¿Y cómo lo hacen? Interactuando con la parte hidrofóbica entre aminoácidos que son hidrofóbicos. Bueno, lo mencionamos, eh, ¿por qué la membrana biológica es importante? porque determina el famoso, lo que hablábamos nosotros del medio interno, ¿ya? Y en este caso hablamos del medio interno al interior de la célula. Y algunas cosas que eh, eh, nosotros eh, sabemos, y otras no tanto, si comparamos, y esto yo creo que esto es en humanos, ¿ya? las concentraciones de las sustancias eh, que, pueden, eh, que existen en el, en el líquido extracelular más conocido como el suero fisiológico o el líquido intracelular hay algunas cosas que llaman la atención por ejemplo hay una alta concentración de ion sodio ¿ya? por eso es que cuando usted tiene un accidente y le sale sangre y se chuman la sangre sabe salada ¿ya? porque tiene una alta concentración de sal, 142.000 equivalentes por litro ¿ya? comparado con el líquido intracelular que tiene eh, solo 10 es decir, ahí hay un gradiente de concentración entre el medio extracelular y el intracelular eh, otro ion que voy a mencionar es el potasio que tiene poco eh, poca concentración extracelular pero una alta, es totalmente al revés del, eh, del sodio el potasio tiene una alta concentración intracelular ¿por qué menciono esos dos? porque estos son súper importantes para la mantención del potencial eléctrico eh, de la célula lo cual lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos sistema nervioso entonces como habíamos mencionado y como es lógico la membrana plasmática tiene muchas proteínas en, eh, en la membrana y todas ellas son responsables de mantener una cierta concentración de sustancias que son las que les mostré hace un rato. Y lo que muestra este esquema es que eh, hay, eh, hay, hay canales que dejan pasar iones, hay bombas que transportan iones, y que gastan atp y hay otros que son simplemente transportadores que se mueven en favor del gradiente de los gradientes que yo les mostré hace un minuto entonces los vamos a ver eh, vamos a ver un poco de ellos a continuación cómo pasan las cosas para adentro para fuera de una, de una célula en general ¿Ya? tenemos mecanismos que se llaman de difusión simple eh, hay sustancias que las mencionamos al principio, que simplemente pueden pasar por la membrana, los gases, por ejemplo, lo típico. ¿sí? El oxígeno, el CO2, pasa por simple difusión. O eh, puede existir una, un canal, una proteína. Aquí está como mal traducido, proteína del canal. ¿sí? como suena raro. Es un canal en que puede permitir que una sustancia que no pasa naturalmente por la membrana, como puede ser un guión, puede pasar a través de esto. Entonces es el caso de la difusión simple y la fuerza que mueve la difusión simple es simplemente la concentración. En el caso del sodio que vimos en la lista que hay más, más sodio afuera que adentro, si usted abre un canal que deja pasar moléculas cargadas positivamente como el sodio, el sodio naturalmente por gradiente va a entrar. ¿Ya? Ah. y ese es el, el, el, el mecanismo de difusión también está la difusión facilitada que quiere decir que eh, el, la sustancia puede atravesar la membrana bajo ciertas condiciones ¿ya? que por ejemplo que sea transportada junto con eh, junto con otras sustancias, Entonces la, la, el típico mecanismo por ejemplo eh, de, de transporte es eh, facilitado es la glucosa, ¿ya? Eh, porque la glucosa eh, está en una alta concentración fuera de la célula, es requerido al interior de la célula pero es muy grande. ya ¿Y dónde saco energía para eh, poder meterla? Se aprovecha, por ejemplo, del gradiente de concentración del sodio. ¿Ya? Entonces, eh, dado que existe esta energía del gradiente de concentración del sodio, puede hacer entrar eh, la glucosa. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos transporte de glucosa. Por último, el otro mecanismo que ustedes conocen, de transporte al interior de la célula o hacia el exterior es aquel que implica uso de energía, ¿ya? Eh, y esto me refiero a la energía de la célula que es el ATP. ¿ya? Bueno, ¿qué es la difusión? ¿Qué es la difusión simple? ¿ya? En estas caricaturas uno no se da cuenta de, de como, como que todas las moléculas eh, estuvieran digamos en reposo ¿ya? pero resulta que si uno tiene una solución acuosa y, y se pone a dibujar la trayectoria de una partícula en un cierto intervalo de tiempo por ejemplo aquí está lleno de partículas rojas y yo dibujo una, una flecha la trayectoria que sigue esa partícula roja en medio de toda esta otra roja se genera un patrón que eh, lo describió un señor que se llama Brown ¿ya? Y, y que en su nombre se llama movimiento de tipo browniano o movimiento aleatorio entonces, por ejemplo, eso es lo mismo eh, estamos trazando las trayectorias de varias partículas de tres partículas al azar, y como pueden ver esas partículas, su trayectoria no se parece en nada la una de la otra. Eso también se le llama agitación molecular, qué sé yo, y que es la energía que tiene el sistema per se eh, en la temperatura ambiente y que hace que las moléculas se muevan. Entonces, a temperatura ambiente, las moléculas se están moviendo. Hace mucho tiempo atrás, eh, eh, se cambió como las escalas de, de temperatura para definir un estado en lo cual esta energía se reduce a cero cero grados Kelvin ya 10 en grados Celsius más o menos cuánto es menos 2,70 y algo por ahí no, no me acuerdo bien entonces se, te, se definió eh, que la temperatura a la cual la agitación molecular la energía cinética de la de, la, de las moléculas eh, se reduce a cero como el cero absoluto o temperatura en escala de Kelvin, en lo cual este movimiento cesa. ¿Cuánto dura la carne congelada en el refri? La carne congelada no es eterna. ¿ya? Eh, dura bastante tiempo y mientras más frío la congelemos me, mejor. Entonces, como esto tiene que ver con agitación molecular, ustedes se pueden imaginar que un refrigerador normal de casa que congelará a menos 20, ¿ya? que eso es como más o menos lo normal, las moléculas que están presentes en la carne, de todas maneras tienen agitación molecular. Las enzimas que pueden estar degradando la carne todavía tienen actividad catalítica, ya si hay alguna bacteria por ahí dando vuelta, pero lo que pasa es que va a ser muy lenta. Pero todavía van a, van a poder catalizar reacciones a la velocidad súper lenta de 20 grados bajo cero. Entonces, eh, si bien es cierto la carne, uno la puede congelar por eh, bastante tiempo, no es eterno. ¿ya? Porque de, de todas maneras vamos a tener eh, movimiento de moléculas al interior de la, de, la, de la carne en el congelador de menos 20. Entonces, esa es la, la historia con la difusión. Entonces, las... Eh, cuando hay un gradiente de concentración, yo, las moléculas tienen energía suficiente para moverse a través del gradiente. No hay nadie que lo está empujando. Tiene energía cinética propia, ¿ya? que está dada por la temperatura en la cual ocurre esto, que a temperatura ambiente hay movimiento, hay agitación térmica, hay energía cinética en las partículas. ¿Ya? Entonces, como hay energía cinética en las partículas, cuando estamos frente a una barrera semipermeable como puede ser el caso de la, de la membrana plasmática, las moléculas que están en una mayor concentración a este lado de la membrana van a tender a pasar espontáneamente hacia el otro lado. Y como dije, no van a necesitar que la empujen porque van a tener energía eh, suficiente para poder pasar para el otro lado. Y eso es lo que se llama un gradiente de concentración. ¿ya? Eh, pero esto es fácil cuando las moléculas no, no tienen carga ya se pone un poquito más complicado ¿ya? cuando tienen carga eléctrica bien entonces eh, si hiciéramos un gráfico de las moléculas pasando o sea de la velocidad a la cual eh, se produce esta difusión de moléculas pasando a través de la membrana que sería este eje Verso la concentración de la sustancia eh, la, la recta azul indica algo más o menos lógico eh, que indica que a mayor concentración como las moléculas tienen energía cinética propia se van a tender a mover a favor de su gradiente de concentración es decir, hacia donde hay menos moléculas por lo tanto, mientras más moléculas tengo acá la velocidad en que ellas van a eh, tender a pasar va a aumentar es decir la cantidad de partículas por unidad de tiempo va a aumentar ok eso es más o menos entendible pero qué pasa que hay otro tipo de, de difusión que es a favor de la gradiente de concentración pero que tiene una velocidad máxima ¿ya? que no puede superar esa velocidad y eso se le llama difusión facilitada entonces la pregunta obvia es por qué pasa eso ya si uno pensaría de que a mayor concentración de la sustancia eh, tendería cada vez a fluir a una velocidad más alta ¿ya? que es el caso de la difusión simple qué es esto de la difusión facilitada por qué hay un límite entonces recordemos el gráfico que tenemos allá, y lo que pasa en la difusión facilitada es que la difusión facilitada está mediada por proteínas. Entonces aquí tenemos una molécula que va a ser transportada, se va a unir eh, a un punto de unión en, en la proteína, y la unión de la molécula transportada con ese sitio de unión de la proteína va a generar un cambio de forma ¿ya? o lo que uno dice así más sofisticadamente y más ambiguo un cambio conformacional ¿ya? de la proteína que hace que esa sustancia pueda eh, ser liberada hacia el otro lado de la membrana ¿ya? pero resulta que como aquí hay un cambio de forma de la proteína o sea, pasa de de la forma Pac-Man para arriba a Pac-Man para abajo, ¿ya? Es el, eso toma un tiempo. El que la proteína, en que la molécula se una a su sitio de unión y la proteína cambie de forma, eso va a tomar un tiempo. Entonces, si nosotros aceleramos esto, va a llegar un punto, aceleramos esto en el sentido de que comentamos, la, el gradiente de, de, de concentración, Va a llegar un punto en que vamos a toparnos con el límite de, de la velocidad de cambio de la forma. ¿Ya? O sea, esto, pongámosle que esto se muera de aquí a, de aquí a acá, se muera, no sé, 10 nanosegundos, sí, súper rápido, ¿Ya? 10 a la menos 9 segundos. Pero si eh, empiezo a aumentar, aumentar la concentración, eh, va a haber tantas moléculas disponibles acá que eso no va a acelerar el cambio eh, de funcionamiento de esta proteína porque la proteína va a tener un límite se va a demorar siempre lo mismo a pesar de que sea muy rápida siempre lo mismo en cambiar de forma y cuando se alcance ese límite eh, eh, de, de cambio conformacional es cuando alcanza la velocidad máxima como aparece acá ¿Ya? entonces esto esta es como la el... ¿cómo se dice? Fingerprint, como la, la huella digital es como la, la huella digital característica de un proceso de difusión facilitada entonces yo les pongo este gráfico en una prueba y, le, y les pido que me expliquen por qué la curva roja alcanza un máximo, es porque detrás de ese proceso de difusión hay está pasando algo más que simplemente el cambio de concentración Ahí está una proteína mediando y ese cambio de la forma de la proteína para dejar pasar porque esto ojo esto no es un canal es un transportador entonces ese cambio para producir el transporte de la molécula en este caso hacia el interior de la célula toma un tiempo por lo tanto eh, no, va, a ser un, un, va a ser un proceso que va a tener un límite de la cantidad de veces que puede ocurrir por segundo y eso se le llama eh, cambio conformacional y va a determinar el límite de, de esta llamada difusión facilitada ya entonces otro mecanismo por el cual las sustancias pueden entrar al interior de la célula son los canales iónicos ya lo había explicado hace un rato pero aquí está la imagen un poco más eh, reveladora de cuál es la estructura los canales iónicos en general todos se parecen mucho ¿ya? todos tienen lo que se llama eh, eh, varios segmentos transmembrana creo que lo mínimo eh, son cuatro segmentos transmembrana eh, y no solamente puede ser un canal que tenga cuatro segmentos transmembrana, sino que pueden ser eh, una unidad que tenga cuatro segmentos transmembrana más dos o tres repeticiones de la misma. Es decir, no todos los canales son iguales. Los canales pueden ser un canal que tenga cuatro segmentos transmembrana o un canal que tenga varias subunidades que cada uno tenga cuatro segmentos transmembrana. O sea, hay varias combinaciones eso lo vamos a dejar explícito cuando veamos los canales en particular pero este es como un canal genérico y los canales eh, no son simplemente hoyos que dejan pasar cualquier cosa ¿ya? sino que los canales tienen lo que se llama una permeabilidad selectiva entonces la permeabilidad selectiva ah, va a depender de primero que nada de cosas obvias Va a depender de la carga eléctrica, si el ión en particular está cargado positivo o negativo. Eh, entonces los típicos iones que vamos a ver a través del que son importantes para la fisiología son el sodio, son el potasio, son el cloro, ¿ya? que son los iones fundamentales que determinan por ejemplo el potencial de membrana y como ustedes pueden imaginar existe un canal específico para el sodio otro para el potasio y otro para los iones cloruro entonces una cosa es la, la carga eléctrica otra cosa es el tamaño Tama. No. Eh, por ejemplo el calcio que es más 2 y aquí el sodio que es más chiquitito ¿ya? entonces no basta con eh, que por ejemplo el, un canal de, de sodio no deja pasar calcio por un problema de tamaño porque a pesar del calcio tener carga positiva tiene un tamaño más grande entonces importa la carga y el tamaño de, del ión en este caso eh, para poder ser eh, transportado ¿y quién determina eh, qué carga o qué tamaño de sustancia puede pasar de molécula perdón, eh, o átomo eh, puede pasar a través del canal lo que lo determina es una zona que hay acá aquí lo vamos a hacer más grande que se llama filtro de selectividad ¿de qué está hecho el filtro de selectividad? ¿ustedes se imaginan? ¿Qué macromoléculas constituyen un filtro de selectividad? Es fácil eso. Proteína, muy bien. Todo esto es proteínas, excepto los fosfolípidos, ya, que son ácidos grasos. Eh, entonces los aminoácidos que constituyen lo que se llama el filtro de selectividad determinan el ión que puede pasar a través de ahí ¿Ya? porque para que el ión pueda pasar por acá tiene que interactuar eléctricamente con la carga eléctrica de esos aminoácidos que están en el filtro de selectividad entonces el filtro de selectividad es como es como la huella digital del canal. Huella digital. Ustedes saben que eh, el día de. Eh, hoy por hoy yo podría eh, secuenciar una proteína desconocida. ¿Ya? Determinar la los aminoácidos que la constituyen ya de una proteína desconocida Existe, tenemos la tecnología para hacer eso y ya puedo determinarlo pero no puedo saber su función entonces eh, hoy por hoy existen eh, y uno lo puede hacer cómodamente desde la casa existen eh, software como para comparar mi secuencia de aminoácidos eh, que es desconocida eh, con base de datos de muchos, muchos tipos de proteínas para determinar cuál es la función de mi proteína desconocida esto se le bautizó hace unos años con el nombre de bioinformática ¿ya? Está, estuvo de moda hace unos años y digo wow la cosa ahora como que ha bajado un poco ¿ya? pero eso en general se conoce como bioinformática ¿eh? o es una de las aplicaciones de la bioinformática entonces yo puedo estar imagínense buscando eh, proteínas nuevas de interés en la naturaleza por ejemplo lo que yo haría si, fue, si fuese ustedes yo iría, por ejemplo los Geyser del Tatio algún lugar así medio salvaje y empezaría a tomar muestras de vida microbiológica y determinaría qué proteínas hay ahí presente de repente hay alguna que tiene una aplicación biotecnológica especialmente aquellas proteínas que provienen de bacterias que crecen a 100 grados Celsius los cuales hay, ¿ya? por mucho que uno eh, no lo crea, hay bacterias que crecen a 100 grados y no tienen ningún problema, <risa> están ahí en agua hirviendo, así, están echaditas para atrás, así, oh, hace calor parece dicen, ¿ya? con 100 grados Celsius. Entonces eh, yo saco proteínas de ahí, pues, tengo la tecnología para hacer la secuencia de aminoácidos, pero ¿cómo puedo yo determinar ¿Qué tipo, ¿Cuál es la función de esa proteína desconocida? Bueno, entonces lo que uno puede hacer es tomar la secuencia, compararla con una base de datos muy grande de, or, de otros organismos y buscar secuencias de aminoácidos, no simplemente un aminoácido. Entonces lo interesante que tiene eso, que por ejemplo, ciertas secuencias de aminoácidos son la huella digital del de, eh, puro de un canal o del filtro de selectividad. Entonces, si yo pongo mi proteína y aparece una cierta secuencia que resulta que es una secuencia de filtro de selectividad, el programa va a decir oiga, parece que su proteína misteriosa parece que es un canal iónico de este tipo, porque se parece a este tipo. Ah, y yo digo, ah, qué interesante, yo tengo un canal iónico que funciona sin grado. ¿verdad? Qué interesante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista biotecnológico. Entonces, eh, el, el filtro de selectividad la secuencia de aminoácidos que hay en el poro del canal es una especie de huella digital esto otro puede cambiar pero esto es característico por ejemplo de un canal de sodio de un canal de potasio de un canal de cloruro eso va a determinar el tipo de ion que va a pasar ¿ya? entonces por eso es importante conocer la estructura de los canales muchos de ellos no son eh, no están siempre disponibles Ya sino que hay un concepto aquí que se llama activación de canal, ¿ya? Muchos de los canales eh, que transportan, bueno, al, no es bueno que al interior de la célula haya mucho sodio, no le va bien a las células si tienen mucho sodio adentro, por eso es que hay una mayor concentración de sodio afuera que adentro, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo, yo tengo en la membrana canales de sodio, que, dejan, que van a dejar entrar el sodio en favor de su gradiente, porque hay más afuera que adentro, eh, no es bueno que esos canales estén abiertos todo el tiempo. ¿ya? Entonces, para eso, yo necesito eh, mecanismos para activar los canales de sodio. ¿ya? Y hay varios mecanismos. Entonces, por ejemplo, un mecanismo... Eh, que aquí no está muy claro pero eh, eso es lo que quiere un poco decir esto eh, un típico mecanismo de activación de los canales de sodio es el voltaje eh, como, los, como las proteínas tienen carga eléctrica dispersa entre los múltiples aminoácidos que tienen si yo cambio la carga del entorno del canal va a cambiar la interacción que tiene eh, el aminoácido con su medio acuoso ¿ya? Y, por lo, y eso va a cambiar un poco la conformación espacial que tiene el canal ¿ya? eso yo creo que ustedes lo vieron en biología celular una proteína cuando cambia el pH cuando cambia su entorno iónico o cuando cambia el voltaje de una proteína puesta en la membrana cambia su forma y resulta que en los canales, por ejemplo, de sodio, que es el primer caso que vimos allá, si el voltaje de la, de la membrana se vuelve ligeramente positivo, el canal de sodio que al voltaje normal de la célula tiende a estar cerrado, cuando aumenta un poquito el voltaje, tiende a abrirse. De ahí dejar entrar sodio. Ese ¿No? es un poco el, un mecanismo de activación. Entonces, ¿qué factores influyen en la velocidad? Ya vimos que era la concentración uno de ellos. ¿ya? Entonces, aquí está eh, la concentración. Es decir, mientras, si este es el lado exterior de la célula, aquí hay un mecanismo por el cual pase, de los cuales hemos visto varios, las sustancias en el interior de la célula, y aquí es menor la concentración, la concentración, eh, la sustancia va a tender a pasar de mayor concentración a menor concentración. Eso es relativamente sencillo de explicar. ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando la sustancia tiene carga eléctrica? Que eso es más interesante. Si hay una situación en que hay una, una cierta concentración de la sustancia que aquí está, en esta caricatura, dibujada con carga negativa y, y acá hay menos uno tendría a pensar bueno, la sustancia va a pasar de mayor concentración a menor concentración entonces si yo poniéndome en el caso del, del esquema que hay aquí yo soy esa sustancia y aquí, ahí está la membrana aquí estoy en una alta concentración pero yo tengo carga negativa bueno, al principio yo voy a atender a pasar al otro lado, donde están mis otros amigos de carga negativa de carga negativa, hola amigos de carga negativa, entonces van a atender a, a pasar, digamos, más eh, en el tiempo más, pero de repente voy a encontrar con un problema. Yo tengo carga negativa, ellos también tienen carga negativa. ¿Qué pasa cuando nos encontramos dos cargas negativas? Sí. Te, tenemos a, a repelernos. Entonces aquí hay un problema. No, tenemos la gradiente de concentración, la molécula va a tender a pasar para allá, pero también va a, va a encontrarse con una fuerza opuesta, que es la carga eléctrica. Bueno, la persona que resolvió cómo describir esa situación de equilibrio, es decir, ¿cuándo va a dejar de pasar sustancia hasta que alcance un equilibrio con el otro lado? Es una persona que lo describió en una ecuación que lleva su nombre, que es la ecuación de NERS, o potencial de NERS que eso es muy importante para el sistema nervioso, lo vamos a ver en detalle cuando lo veamos. Es decir, hay un balance entre el querer pasar por gradiente de concentración y la fuerza que se opone, que es la carga eléctrica. ¿Ya? Y eso está descrito por una ecuación que se llama la ecuación de NERS, ¿Ya? que toma en consideración las dos cosas. También, eh, otro factor importante, no es solo la concentración, sino que es la presión. ¿ya? Y eso es particularmente importante eh, cuando tenemos solventes, ¿ya? como en el agua. Eh, si tengo una membrana y hay diferencias de presión distintas, también la diferencia de presión, uno lo puede asumir que es como si fuera una diferencia de concentración. A mayor presión, en un lado de la membrana, el solvente va a tender a pasar hacia el otro lado. ¿ya? Por una diferencia de presiones. Entonces, todo este tipo de... Estas tres tipos de situaciones son las que determinan la difusión de una sustancia a través de una membrana semipermeable. entonces uno de los mecanismos eh, tal vez más conocidos por ustedes es eh, un tipo de difusión que es la difusión de solvente que se llama osmosis ¿Ya? ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo una membrana semipermeable eh, que me permite que pase el solvente, en este caso agua y aquí tengo una solución de eh, con carga eléctrica de iones desde el punto de vista de los iones a este otro lado hay una menor concentración de iones que a este lado de acá pero los iones no pueden pasar hacia ese lado de la membrana pero sí el solvente en este caso en particular pero desde el punto de vista del solvente hay mayor concentración de solvente acá que acá por lo tanto, el solvente, en este caso es agua, va a tender a pasar al otro lado de la membrana. Y ese proceso de paso a solvente se llama osmosis. ¿Ya? Ah. Y la osmosis determina un cierto valor de presión. ¿Ya? Y esto se muestra con este como aparato teórico, ¿Ya? que si yo tengo eh, una cámara... una cámara con una membrana semipermeable, con dos compartimientos y esa y esa cámara es permeable al solvente, acá yo tengo mayor concentración del soluto con respecto a acá, lo que va a pasar es que va a tender a pasar solvente. ¿Hasta cuándo va a pasar solvente? Hasta que la presión que está ejerciendo este solvente se es iguale con la presión atmosférica que está acá. ¿Ya? Pero eso va a generar, como esta, hay una presión actuando aquí, va a generar una diferencia de volumen acá. Y esa diferencia de volumen, que yo lo puedo. aquí está expresado con centímetros de agua, yo lo puedo expresar como unidades de presión también. ¿Ya? Y eso, Y esa diferencia es lo que se llama la presión osmótica o sea la fuerza que está ejerciendo mi solvente sobre esta columna a diferencia de presión es la, es la presión osmótica dentro del transporte activo hay es, eh, proteínas que transportan moléculas pero lo hacen a expensas de usar energía y el típico ejemplo es la llamada bomba de sodio y potasio que lo que hace es sacar el sodio que entra al interior de la célula y entrar potasio. O dicho de otra manera, restablece los valores que nosotros vimos hace un rato. Se preocupa de mantener eso, eh, esos valores. ¿ya? Pero eso cuesta energía y la energía que utiliza es el ATP. También hay eh, lo mencioné hace un rato, por ejemplo, la glucosa... Se aprovecha del gradiente de concentración de sodio para poder ingres, co -transportar, ser cotransportada junto con iones de sodio al interior de la célula. ¿ya? Y obviamente, ese sodio que se va al interior es restablecido por la bomba sodio-potasio que acabamos de ver. También hay gradientes de protones que sirven eh, para, mo para mover. Eh, también sustancias como el, so, el sodio o el, o el calcio en este caso perdón eh, a través de la membrana y los mecanismos de eso los veremos cuando tengamos que verla ¿qué diferencia tiene el transporte activo secundario? el eh, a ver, ¿dónde está el esquema? el pri el primario quiere decir que, primero, transporte activo, dejémoslo ahí, transporte activo significa que hay consumo de energía. Entonces, primario significa que es utilizado directamente en el transporte por la misma molécula. Secundario quiere decir que eh, su, se utiliza un gradiente que para establecer ese gradiente se usó energía en algún minuto, en otro proceso pero no está siendo usado por la proteína en particular. O sea, si no existiera un gradiente que se establece con uso de energía, no podría ocurrir este transporte. Si yo le meto energía a este transporte, con eh, le meto ATP, da lo mismo. Porque no es, primariamente no ocupa el ATP. ¿ya? Sino que el proceso mismo no depende del ATP, pero ocupa un gradiente... Eh, de concentración que para ser establecido se ocupó energía en algún minuto entonces por eso es secundario ¿ya? o sea si uno quisiera hacerlo matemáticamente sí, esto equivale a tantas ATP que se usaron en algún minuto pero el proceso mismo va a depender de un gradiente que se estableció gracias al uso de ATP en algún minuto pero el proceso mismo, mismo no está usando ATP por eso es que es secundario usa energía pero no en el proceso de mío, sino que producto de que se gastó energía en algún minuto para establecer ese gradiente. A ver, ya. Entonces, preguntas para estudiar en la próxima clase cuando cerremos este tema.